Hola amigos y socios de la web de ARDE, esta semana entre que uno está muy ocupado, me pongo malo, se pone malo el otro y estoy con un evento que vamos a organizar en Madrid para chavales y niños, pues bueno, aquí hoy simplemente vamos a hacer una revisión de cómo se monta una caja de metraquilatos para Arduino 1 y al final para su versión SMD, para un clon de Arduino 1 SMD, que bueno, que tiene unos cuantos extras. Este, esta placa de Arduino SMD Pero también tiene otros defectos Que todavía no he conseguido Que me lo lea el programa de Arduino Que habrá que instalar otros drive o algo Cuando lo logre, pues haré un tutorial Venga, allá vamos Aquí tenemos el kit de la caja de metraquilato Que vienen con una pegatina de protección Que así a primera vista Te crees que no es transparente Y te pegas un susto Y bueno, lo necesario, el Arduino un cúter para despejar, despegar las pegatinas. Yo tengo aquí ya alguna despegada la esquinita. Quien tenga uña lo puede hacer fácilmente y así se quita. Se quita completamente de un tirón. A lo mejor queda un trocito y nada. Es transparente, buen material. El destornillado que se me cae que luego sirve para atornillar los tornillos que vienen también en el kit. Pasamos rápido esta parte con estos tres laterales y ahora os enseño más despacito cómo lo voy quitando, pim, papi, papi, papi, pim, este, el otro, otra cara y ya está. Y bueno, para que lo veáis más fácilmente cómo se quita, yo con un cut no tengo uña. No hay que preocuparse porque no araña el metraquirato Se quita así fácilmente, bueno, quedan las lengüetas que se pueden quitar con la poca uña que tengo ahora la otra cara también un poquito que levantemos ya sale bien y este resto también, se quita, se limpia y sí, con las grandes, la base y la parte de arriba igual buscamos una esquina y lo levantamos a veces cuesta más Pero bueno, luego sale todo entero perfectamente. Ahora lo otro en cámara rápida. ¡Pam! ¡Pam! pa pa pa pa pa pim quitamos la pegatina muy bien rápidamente así quitamos los restos ahora cogemos la otra parte le quitamos la esquinita tiramos toda la primera y otra en la cara y lo vamos a probar primero mira el tamaño esta la parte de arriba vamos en la que coincide con la ranura no tiene mucho misterio encaja perfectamente las tiras de la alimentación, el tamaño parece bien. Como es versión deep, se sostiene casi la placa apoyada en el micro. Y luego, este está claro que la pieza esta es la de adelante, porque es la que tiene los agujeros. Y esta va debajo, la base. Nos podemos fijar en los cuatro tornillos que tiene. Y esta es una pequeña que va detrás, encaja bien y bien, bien, buena altura, bien, parece que va bien todo. Así vamos ahora a sacar los tornillos que vienen en la bolsa también incluidos, con tuerca, grandela. Estos son los largos que van para cada esquina. Hay cuatro. Uno, dos, tres. Cuatro. Con sus tornillos. Y luego estos pequeños son para fijar la base. Cuatro, cuatro arandelas. Cuatro tornillos. Algunas arandelas vienen sucias. Que hay que limpiarla, sacarla lo que tiene dentro, un trozo de plástico. La arandela es un trocito de tubito, gordito en verdad. A ver. Bueno, pues vamos a colocar primero la base. Ahora es saber cómo poner las arandelas o mirando el tornillo para arriba, para abajo, como resulta mejor, yo voy a poner mirando hacia arriba aquí así, para si lo apoyo que no arañe mucho, habrá que apretarlo bien porque luego no, cuando esté cerrado no se puede apretar las tuercas. Y la arandela la voy a colocar en medio, para quedar todo a la misma altura, aunque yo de normal una arandela no metálica la suelo pegar por la parte del PCB que está en contacto con la cabeza del tornillo o en este caso la tuerca porque si aprieto mucho la tuerca o la cabeza del tornillo pueden llevarse pintura y tocar una pista, si la hemos puesto esa pista muy cerca del agujero y bueno lo he apretado aquí un poco pero lo estoy haciendo con uno de pala plano tengo que coger uno de estrellas mucho mejor menos mal que lo tengo todo a mano Este no, este es la estrella Bueno, colocamos otro tornillo en otro agujero También con la cabeza hacia abajo Lo que veo, bueno, que si apretamos ahora todos los tornillos Luego a lo mejor no voy a poder colocar el, el otro lateral Ahora nos lo apretamos todo fuerte y colocamos ante el lateral que tiene los agujeros para que entre. Tenemos que levantar un poco. Menos mal que no lo aprieta mucho. Voy a aflojarlo un poco más. Sin que se salga la tuerca. Ya se me ha El tornillo, el otro que tiene. Bueno, como estaba aguantando la tuerca todo el rato, es fácil de meter, la arandela está en su sitio. Entonces nada más que te comete el tornillo otra vez de nuevo. Con el propio dedo se puede apretar un poco. Voy a comprobar si encaja bien. Dark eso, sí está toda la misma altura del componente, han hecho una medida justo ¿eh? para la altura del conector usb ¿no? hace falta tener aquí maña y un poco de dedo pequeño para aguantarlo todo volvemos a apretar a lo mejor no mucho todavía se lado está un poco más justo el se ve y la aliment alimentación está un poquito separada metemos una arandela primero entre medio es fácil ya atravesamos todo con el tornillo colocamos la arandela aguantando el dedo apretamos y repetimos rápido lo que nos queda mejor los otros dos tornillos Ya tenemos colocados los cuatro tornillos de la base y el lateral del conector USB y la mediación. Buscamos el otro lateral. Este es largo, este no va aquí. Este chico sí. Tiene dos ranuras, se pone para dos ranuras hacia abajo y luego los dos largos que quedan. Son simétricos, así son iguales, entonces da igual donde los coloques, si en un sitio o en otro si acaso el centro no sé si está desplazado bueno, fácil de colocar, ya está, queda, parece que era suelto pero colocamos la tapa y ya queda todo mucho más ajustado hacemos coincidir, coincidir las lengüetas y perfecto y empezamos a colocar los cuatro tornillos largos ya de las esquinas lo vuelvo a colocar con la cabeza hacia abajo ya que lo había puesto así todo ahora parece que queda un poco más feo con el tornillo arriba pero bueno pim pa, pim pa pim segunda esquina pa, pim, pa, pim, pa, pim tercera esquina pim pa, pim pa, pim, pa, pim y cuarta esquina pim, pa, pa, pa, pom. pues ya está terminada no muy apretada vemos cómo queda cada lado muy bonito para que la gente no nos toque mucho la placa en los experimentos. Y aquí queda exactamente a ras de la medida de la altura. Y sí, perfecto. Ahora comprobaremos cómo cabe la última versión de Arduino 1 SMD en comparación a la otra versión de DIP de 28 pines. Sigue siendo las mismas Atmega 328P, este con 32 pines. Y bueno, tiene aquí una tira de pines y la misma que el Arduino 1D, pero tiene también una tira de agujero por si queremos colocar otra tira de pines extra cuando colocamos un cielo encima. Luego tiene de extra también aquí para poder sacar más alimentación de 5 voltios, 3 voltios y también. El reloj y datos RXTX para poder colocar más pines o cable directamente y tierra, luego tenemos la principal diferencia: el nuevo conversor usb ttl que sustituye a las Mega 16 U2, que es el CH340G. Bueno, también sustituye al FT232, el FTDI, que hace que la placa sea mucho más barata lo único malo bueno que hay que colocar otro driver para este chip pero bueno en otro vídeo tutorial pues lo explicaré rápidamente y ya al lado aquí una pequeña tira de pin de agujeros por si queréis aprovechar los últimos pines del CH34G luego aquí una tira de LED que parece resistencia que parece que es más que en el Arduino 1 D pero en verdad son los mismos puesto no me no, no. aprovechad máximo pues la tira de, de agujeros que te viene extra Alimentación, y bajar nuevo driver Ahora colocamos la tapadera Encaja lo que es bien globalmente en general Esto queda al ras también otra vez Ahí en el filo, bien Pero bueno Al colocarlo me di cuenta que la tira de pines no sé A ver si lo podéis ver Que se va separando del lateral de la pared de metraquirato eh, Queda como algo inclinado Que no interfiere en la tapadera Porque el agujero es bastante grande Y puede meter los cables perfectamente Pero bueno, que quedan un poco inclinado mal colocado. Y los cuatro tornillos Cuando puse uno Me sobró uno, me quedaron mal, volví a ponerlo Y bueno, ya me encajan los cuatro bien Y aquí Parece que el USB y el jack de alimentación Están un poco más separados Y tuve que meter un poco más justo el lateral este de Metaquilato con los agujeros, pero nada más. En general encaja bien, pero no sé si es que justamente este que me he bajado tiene los agujeros un poquito inclinados, desplazado, O serán todos igual, todos los que se copien. Ya está, en otro tutorial explicaré cómo instalar los drivers de esta. A ver si pongo un enlace aquí en YouTube directamente.